Estamos hablando de casi un 92%. Yo ya te empecé a dar algunos datitos que tiene que ver con esta quincena, que tiene que ver con la ocupación claro. y con el público que elige la primera quincena, que es un público un poco más familiar, sí. Absolutamente, más familiar por supuesto. Ahora, es uno de los primeros veranos, o mejor dicho, es el primer verano que tenemos con muy pocas restricciones por COVID. Recordemos que claro, ya en el 2021 se podía ir, hubo gente en la costa, hubo bastante gente de hecho en, en los partidos de la costa y el arranque del 2022, ni hablar, pero con un enero que era altísimo en contagios. Este es el primero normal que tenemos después de la aparición del COVID. ¿Se ve algo de eso? ¿Ves algo que vos me digas? Che, esto me, me marca la, la tendencia de que ya estamos como normalizados y ya estamos volviendo a, a, a pre-coronavirus. Bueno, uno, a, algo que señalar es que ya no hay barbijos en la playa, ¿no? Antes, en el 2021, vivimos una temporada donde tenías que ingresar con barbijo, la mayoría de la gente, había zonas como que te podías sacar. Bueno, Mirá, no era muy dudoso el comportamiento, ¿no? Sí, claro que había momentos que se utilizaba o no se utilizaba barbijo en la playa. Había distancia, no sé si ustedes recuerdan sí, que, sí, sí. que se marcaba con una especie de distancia, se sugería a la gente justamente por el COVID. Bueno, Igual decimos que seguimos transitando eh, el COVID, ¿no? seguimos tomando los recaudos necesarios, obviamente continuamos con todos los consejos de higiene, pero vivimos una temporada sin, por lo menos, barbijos uh -huh. aquí en la playa. O sea, vemos que hay en lugares cerrados quizás en lugares gastronómicos sí se ven con barbijo pero en la playa en la zona céntrica la gente paseando también está eh, sin barbijo así que podemos decir que sí ya estamos casi normalizados pero yo Muy quiero bien. saludar a no sé si te parece vamos un poquito sí, con la claro. gente a ver qué nos dice que nos den un panorama me encanta testimonio a de ver primera cómo mano. Lo están viviendo claro acá Hola, claro está cómo están viviendo qué tal cómo anda hermoso Alejandro, mi nombre soy de, ¿Dónde soy de Gran es? Buenos Aires General Rodríguez soy se... quién vino. viene con mi novia Carolina, eh, acercate. Ah, la está invitando, sí, le invita sí. a la novia. Está muy bien. bien. El esposo de mi novia. Muy bien, el esposo también. El esposo muy bien. bien, José. Bien. Muy Acá bien. vinimos los tres. Bien, están los me. tres. Una sí, pareja moderna, Lore. No. Nos compartimos. Ah, no. Así que bueno. Una pareja es, moderna, me está diciendo Juliana. Este Carolina, José, Alejandro. Bien. Bueno, ¿y cómo la están llevando esta temporada? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la viven? Vinimos hermoso, Villa está espectacular. Eh, bueno, muy lindo todo... ...la verdad que el Mar Las Pampas, hermoso... ...ayer a Cariló, Villa Gesell... ...una zona, el que no conoce... ...esta zona, al pueblo mendocino... ...que venga a verlo cuando quiera, a es claro. hermoso... ...y eso es lo que tiene la costa, Juli... ...de que podés venir a Gesell, podés ir en una escapada a Pinamar... ...a Cariló, claro. te vas a San Clemente... ...a Valeria... ...vas, venís en el día, a conocer, te vas a Valeria del Mar... Claro. ...¿cómo vieron la cuestión de los precios... ...que estamos haciendo como un pequeño informecito... ...para la gente de Mendoza? Eh, como todo, algunos lugares accesibles... El que quiere estar accesible está, y el que no, hay un poquito más caro también, depende del lugar también. Pero mucha gente, mucha variedad, mucha, este, mucha juventud, que los jóvenes que vengan, familia también. ¿Modo ahorrativo o modo gastador en estas vacaciones? Modo gastador. <risa> a disfrutar, a disfrutar. Se llevan regalitos para la, realidad, la gente que quedó. En realidad es el, modo, el modo rotivo lo tiene el marido y yo claro. soy el que gasto. Claro, porque justamente claro. ¿eh? Vos, vos serías como el abuelo, digamos, ¿no? De, de, ¿Perdón? El que gasta. No, no viste no, no. que el padre, los padres somos más rigurosos que con los hijos. Después viene el abuelo y le da todos los gustos. No, pero vos me sos estás el que gasta. El abuelo y tengo... 30, digo, el rol, el rol, ¿no? no, sé, que no que, bueno, en realidad Pará. somos... Te digo una cosa, la verdad, los alfajores todos lo compré yo. La verdad, porque estamos al aire y no, obviamente, a ver si nos ve a, de a ver si nos ve la familia, por favor. Somos, claro. tres, somos tres amigos, tres amigos de allá de la zona, que literalmente, literalmente, con ella sí coincidimos en venir. Ella vino con una amiga, yo con un amigo. Y a él lo encontramos acá, a 100 metros donde estábamos nosotros. Mirá qué casualidad, ¿ves lo que ocurre, Julia? Qué acá, buena onda, aparte de idea. la, señora, José claro. la ella ¿Qué? solita, así que si hay algún mendocino que quiera. Bueno, ¿eh? no está mi señora? Está como 4 kilómetros para allá. Bueno, ah. estas son cuestiones que arreglarán ellos. Primero agradecerle sí, a esta sí, buena onda. onda. Muchísimas ¿Sos gracias. hermosa, me encanta. La verdad, la, la verdad. Eh, sos muy amable. Saludos para todo Mendoza que no conozco. No, no conozca y quiero conocerme a conocer por Claro, decirle. Eh, Temperaturas hermosas. Y eh, si bien voy manda a mandar todo Mendoza, especialmente a la lepra mendocina. Muy bien, El amigo Lobo Cordone, fanático, ex jugador de Lobo Cordone, de Independiente Mendoza. I de, lo de Independiente. A todo Mendoza, Ay, especialmente... y dolores Ídolo, ídolo en. ah, claro. Ahí está, Entonces... Muchas, que, gracias. Que escucha, sos divinas, sos muchas gracias. El mendocino que escuche, amigo Lobo Gordones Lore, sos divina, sos hermosa. ¿Y esta noche ahora, dónde vas? Opa. Después, ahora les cuento. Primero déjeme... Sí, sí. Déjeme... No hay ningún problema. Ok, gracias. Bueno. Las preguntas las hago yo, dice gracias. Lorena. Está muy bien. Bueno. Bueno. Claro, muy amistoso. ¿eh? entrevistando, Juli, acá. Gracias, muchas gracias. Muy buena onda la gente de Buenos Aires, que hoy nos, que nos está visitando y que se ha sumado acá al móvil. Así que, Juli, tenemos una tarde divina en GESEL mucha cantidad de gente, la verdad que estamos disfrutando de una tarde, como ya te digo, sí. recuperándonos un poco de todo lo que tiene que ver con el frío, el clima, pero las vacaciones están espectaculares acá en nuestra ciudad. Están espectaculares y se ve y se ve en la onda de la gente también. Te preguntamos un poquito por precios, danos por ejemplo si me quiero sentar a comer o si quiero, no sé, panchito y lata de cerveza o vasito de gaseosa en la playa. Danos esos dos panoramas más o menos, ¿a cuánto se nos va? Bueno... Eh, si vas, a, si todo eso que, que, que decís vos, panchito, la sí. gaseosa, y, y te sumo un helado también bueno, acá dale. en la playa, no, 3.500 pesos. Pensé que iba a ser no, por no, ahí, 3.500. No, sí, no sí, sé si es tan caro. Y parejita, por ejemplo... O sea, a ver, un pancho, un pa Sí. Parejita, por ejemplo, que dice ¿Cómo? a la noche, vamos, salimos, comemos algo, tomamos algo, ya que se va mucho por encima de 5, de 6... Sí, sí, más o menos estarás gastando 6000, 6500. Ojo, cada uno depende el gusto de cada uno. Hay lugares que son un poco más económicos, un poquito más rústicos y después tenés los lugares que son un poquito más paquetes, claro, donde obvio. tenés una comida un poquito más gourmet, que tenés otro tipo de platos, ¿no? Pero eh, digamos los clásicos decimos, bueno, 6 mil pesos salimos allá de la noche para comer, ¿eh? Sí. ¿No? De, si ya le agregamos una salidita nocturna, algún barcito, algún traguito y eso, bueno, vamos, vamos con 10 redondos, vamos en un redondo. Absolutamente. Acá me dice el cámara que sí, más <ríe> o menos. <sí. ríe> y clásico de clásicos en Gessel es el... Lore es, no sé, ir caminando por, por tres, mirando todo lo que hay con la gente, tomándose un heladito. Por ejemplo, si me hablas de clásicos Gesselito, se me viene ese. Ese clásico y también el clásico clásico es que nosotros aquí tenemos una peatonal que es desde la 108 y Avenida 3 hasta 104 y Avenida 3 que se puede extender. Pero esas, claro. esas cuadras son todas eh, la avenida que está cerrada, que se cierra a partir de las 19 sí, horas, claro. 19, es que 19, 30. Se pasea por toda la peatonal y ahí vamos a encontrar artesanos. Teatro. Vamos a encontrar artes callejeros. Vamos a encontrar música también. Todo esto en la calle, así, uh -huh. eh, que es a la sí, borra. Sí, claro, la famosa bueno, a tres. todo lo que es artesanía. Exactamente, la famosa tres Donde pueden pasear, disfrutar de una noche divina Esto que vos decías Comer un panchito, una gaseosa Mientras paramos a ver algún espectáculo Esa es la esencia de Gessen, ¿no? Que tiene que ver con los espectáculos callejeros, Que tiene que ver con las artesanías Lore, te agradecemos mucho te, va, te vamos a hacer la última y cambiamos totalmente de registro Pero es eh, imposible no, no preguntártelo Se sabe que el miércoles es el aniversario Del asesinato de Fernando Sosa, Obviamente tema que está totalmente en agenda Porque se está llevando ¿Se está preparando algo en Gessel. ¿Se sabe si va a haber movimiento justamente por ese tercer aniversario de, de su asesinato? Bueno, seguramente eh, en, eh, cada vez que se ha cumplido eh, quizás algunos el, el primer mes o algunos meses que ya se han transitado, estoy hablando de casi los, los primeros meses de lo que ha ocurrido lamentablemente con Fernando. Claro. Se ha acercado el arzobispo acá, han brindado una misa en el lugar donde ocurrió, después también se traslada esa misa en la Inmaculada Concepción que es la capilla de nuestra ciudad uh -huh. y en el lugar donde ocurrió que ahí a unos metros nada más hay un árbol, bueno, ese lugar que está hoy considerado eh, y cuidado también por los vecinos, comerciantes del lugar que, bueno, están todo el tiempo cuidándolo, eh, están cambiando quizás las fotos, ponen algunas sí, flores, sí, sí, sí. Eh, es como una especie de homenaje que se ha rendido. Seguramente ahí también se hará algún tipo de mención. Ese día eh, va a ser un día muy, muy cargado de emociones no solamente para eh, todo lo que tiene que ver el pueblo geselino, sino también para el resto del país, que es quien está acompañando día a día de lo que está ocurriendo hoy por hoy en Dolores con el juicio a los ocho raíces que, están, eh, que son ¿no? los acusados de, de quitarle la vida a Fernando aquel trágico verano del 2018. Así que bueno, vamos a ver qué, eh, qué es lo que seguramente se va a hacer, estamos a confirmar, pero pero seguramente tendremos la presencia de algún, eh, algún cura o el arzobispo que ha venido más de una oportunidad justamente para homenajear la figura Lore, de Fernando. Excelente, excelente todo el raconto que nos has hecho de esta parte y por supuesto de lo que viene siendo la temporada a nivel turístico en Gessel. Te mandamos un abrazo grande y muchas gracias.